A resolver este ejercicio en el que nos dicen que hay un punto A del que nos da una proyección vertical que está en el primer cuadrante y que dista 30 milímetros de la línea de tierra. El objetivo es hallar la proyección horizontal a sub 1. Para esto tenemos que tener en cuenta las dos condiciones que nos han puesto. La primera, si está en el primer cuadrante, la cota es positiva, efectivamente, puesto que a sub 2, proyección vertical, está sobre la línea de tierra, pero también la el alejamiento, la distancia al plano vertical, será positivo, querrá decir que A1 estará por debajo de la línea de tierra. De la misma manera nos han dicho que la distancia del punto A en el espacio a la línea de tierra es 30 milímetros. Mm. ¿Vale? Eh, para poder comprender lo que supone esto, he hecho este pequeño esquema aquí a la derecha y vemos aquí que eh, todos estos puntos que forman esta superficie gris es la superficie de un cuarto de cilindro en realidad solo estoy dibujando el primer cuadrante todos estos puntos grises distan exactamente la misma distancia a la línea de tierra ¿vale? eh, todos estos puntos de la superficie del cilindro se van a proyectar en el perfil como un cuarto de circunferencia si solo estoy hablando del primer cuadrante eh, cuyo radio es la distancia de la línea de tierra desde este punto hasta el perímetro, hasta la circunferencia es decir, si me han dicho que el punto A eh, dista 30 milímetros de la línea de tierra el punto A estará en esta superficie gris y el radio de, esta, de este cilindro que forma la superficie gris será 30 milímetros así que lo que voy a hacer es dibujar un cuarto de circunferencia en el perfil cuyo radio sea de 30 milímetros. Seguro que ahí encontraré A3, sub la proyección en el perfil del punto A. Lo que voy a hacer es, eh, mediante la escuadra y el cartabón, alineo en cualquier punto que me interese, formo esta línea, que es la intersección del plano vertical con el plano de perfil, eh, y eh, la, voy, la voy a dibujar. Vale, ahí tengo dibujada la línea y ahora eh, con el compás voy a dibujar ese, esa circunferencia ¿vale? cuyo centro será este punto aquí y el radio tiene que ser 30 mm. milímetros está bastante bien 30 milímetros corresponde a 3 centímetros Así que ya puedo dibujar la circunferencia. Eh, esta cuarta circunferencia que acabo de dibujar es precisamente este de aquí. A sub 3 tiene que estar en esta superficie seguro, ¿vale? en esta línea, perdón, en este arco. Pero manteniendo la cota y la cota la tengo, me, la, me la indica A sub 2. Así que manteniendo la cota... Lo que voy a hacer es llevar o dibujar la línea que mantiene cota y que en su intersección con el arco me va a dar precisamente a sub 3. A partir de ahí lo que tengo que hacer es ver Dónde está a sub 1, evidentemente a sub 1 tiene que estar en la perpendicular a la línea de tierra por a sub 2, así que ya la voy a trazar de la misma manera, de la misma manera si yo sé sacar a partir de a sub 1 y a sub 2 sabría sacar a sub 3 de la misma manera eh, voy a sacar a sub 1, la posición de a sub 1, a partir de a sub 2 y a sub 3. Para ello voy a sacar el compás, ya estaba centrado en su sitio, ajusto la abertura manteniendo este centro y dibujo el arco que eh, me va a ayudar a... Eh, obtener la posición de a sub 1, en este punto manteniendo el alejamiento dibujo, perdón, dibujo una línea que mantiene el alejamiento y eh, acabo de obtener precisamente la posición de a sub 1 en este punto de aquí, ¿vale? Este punto aquí sería A1, ¿vale? Espero poder haberos ayudado, cualquier consulta que tengáis me, me la hacéis. Gracias.